la organización de este congreso y destacar la obra de, de Sánchez Vázquez y digo obra porque no nos dejó solo un libro o dos libros nos dejó una obra potente como, como aquí se ha dicho pero me han surgido un par de reflexiones sobre todo a partir de, de, la, de la brillante intervención de Diana Fuentes eh, tengo dos puntos que quisiera exponer. Primero, me parece equivocado sostener que la Universidad Nacional Autónoma de México es una herencia de la Revolución Mexicana. Digamos, yo soy egresado de la facultad, quiero, quiero la UNAM, es, es mi alma máter pero me parece que es faltar a la verdad. La universidad es una herencia de Porfirio Díaz, y no estoy reivindicando a Porfirio Díaz. ¿eh? O sea... El porfilismo creó la Universidad Nacional y me parece que no hay que hacerse ilusiones ni mixtificaciones acerca del carácter que ha tenido la UNAM en la historia de México, porque hasta antes del 68, no sé si después también, pero cuando hablamos hasta antes del 68, la universidad siempre fue la cuna del pensamiento conservador en México. No fue, no fue el pensamiento revolucionario el que se enseñaba en las aulas de, de la Facultad de Filosofía y Letras. Una prueba de ello es que cuando Joaquín Sánchez MacGregor de los Hiperiones elabora una tesis doctoral, se atreve a criticar a, a Heidegger utilizando las herramientas del marxismo, le, le, le vale esta tesis doctoral un, un ostracismo que va a durar para toda la vida. Sánchez, va, este, Sánchez Magregor no puede dar clases de filosofía en el Colegio de Filosofía y se tiene que refugiar en el área de letras. O sea, no nos hagamos ilusiones acerca de lo que ha sido nuestra universidad. Ha sido una universidad de tintes conservadores, cuando menos hasta el 68%. Y segundo, en, en esta... Eh, poner eh, a la vista de todos, digamos, la originalidad del pensamiento de Sánchez Vázquez, por supuesto que gran parte del atractivo de Sánchez Vázquez reside en que él re, reconsidera el valor de estos manuscritos económico-filosóficos de 1844. Que es, un, que es quizás el marxismo más abierto, ¿no? bastante cercano a Hegel, bastante cercano al humanismo, la búsqueda de, de la, desenaje, la desenajenación, la, la comunidad del hombre con la naturaleza, con la que se tendría que reconciliar, en fin, un documento extraordinario que elabora el joven Marx, pero hay que decir, se nos olvida, que, que no fue Rosses el primer traductor de esta obra español. En, los, en los años 60 Roses. pero ese libro se publicó en México en 1939 a todo el mundo se le ha olvidado ese dato pero ese libro manuscritos económicos filosóficos lo publicaron con una traducción de los refugiados alemanes la traductora era Alicia Gester Ruble. se publicó en la editorial América y ese fue el esa fue la edición que alimentó toda la vida el pensamiento de José Revueltas. Entonces, si hacemos, si elogiamos la actividad, digamos, de Sánchez Vázquez para recuperar y darle su valor a estos manuscritos, pues también tenemos que recordar un poquito ese antecedente. Revueltas no tuvo que esperarse a la traducción de Roces, sino que se basó en la edición primera en México, de 1939, y a mí me gustaría rescatar eso, porque pone en alto también no solo el exilio español, que luego nos da por ser muy españolados y que todos se los debemos a los españoles, no, había el exilio alemán, el exilio austriaco, etcétera, una, era una cosa mucho más compleja y mucho más viva. Gracias. Gracias, señor Diego. ¿Alguien más? bueno pues felicidades a la mesa. Este, eh, primero una, una pregunta sobre eh, esta cuestión que sí, trampa definitivamente no lo es, puede ser un error, pero Alonso Sánchez Vázquez no haría ninguna trampa. Eso se les aseguro. Eh, pero aquí quisiera que aclararas por qué, porque dices, es una trampa, lo leo, es un error. Eh, el pensar que el arte popular.. Eh, eh, tiene un valor estético y no así el de masas entonces primero yo te, te diría que nos explicaras qué tienes a por arte popular porque la distinción entre, entre lo popular y las, y las masas es una distinción amplísima dentro del propio marxismo el mismo Gramsci desde luego desarrolla esta idea y, y, y, y justamente está basado en parte en la autenticidad y en la independencia del arte popular frente no así el de masas ¿no? eh, los no, Sánchez Vázquez, eh, de la estética de la recepción a la estética de la participación, uno de los últimos libros, esta colección de cursos que, que da eh, y, y, y que editó la facultad y publicó la facultad en los últimos años de, de su vida, pues está centrado también en esta cuestión, ¿no? en, la, en la importancia de la participación eh, popular. Eh, entonces, primero te pediría que esclarecieras qué entiende Sánchez Vázquez por arte popular, eh, distinguiendo de las de masas. ¿Y por qué el arte popular es una trampa? Tú dices una trampa, yo digo un error. Eh, bueno, esa es, una pre, esa es una pregunta concreta. Eh, felicidades, eh, me interesó muchísimo, eh, la, desde luego también la de Esteban, como siempre, eh, pero eh, en par, también en particular va dirigida la, el comentario y las preguntas sobre la intervención de Ana eh, aquí me dicen una, una clave muy importante cuando tú estás describiendo el dolor, es decir, te estás refiriendo a la descripción y comprensión del dolor humano, eso está en el capital ¿no? eh, eh, digo, la, cuando tú lees La jornada de trabajo, es una novela es una narración eh, en el capital, cuando estás leyendo, esta, lo, si tú lo dijiste esta explotación de las mujeres de los niños es una narración literaria y, y quizás esta, lo que tú repetiste, lo que tú dijiste, me parece muy importante. Y es cierto, Marx va del capital hacia atrás, ¿no? Pero el capital encuentra todos estos elementos humanistas y literarios. Es decir, lo, lo, lo que tú, ¿Tú estás diciendo. Antes? No, Marx. Es decir, la, jornada, la descripción de la jornada de trabajo en Inglaterra es una pieza literaria de Marx. Eh, y no hay que olvidar eh, que, sí, si a mí me impresionó eso, porque está con la mercancía y el surgimiento de la mercancía y el explotar, y pum, y te avienta 15 páginas que pudo ser un novelista francés el que las escribía con esa intensidad perdón yo creo que está más influido por los por los, eh, el estilo por, el, eh, por, por los novelistas franceses me parece que ahí en la comedia humana era Balzaquiano, no? totalmente Balzac ¿Sí es Balzac que está ahí pero esto entonces me parece que es el gran descubrimiento de Sánchez Vázquez gracias a que es poeta, no su, yo creo que gracias a que él es poeta, él él también es que puede encontrar ese valor, este, en, ese valor humanista que no está desligado del valor científico y esa es una enorme contribución, porque es algo que el libro Sánchez Vázquez a veces dice, yo tejé la poesía y me dediqué a la filosofía, pero yo creo que nunca dejó de ser poeta y yo creo que, por lo, yo creo que más tampoco siempre tuvo esa beta. No de poeta, pero sí literaria. Y, y esa integración, yo creo, entre arte y, marxismo, arte y ciencia en el marxismo, perdón, entre arte y ciencia, me parece que es el, el, el, el marxismo que descubre, que construye, no sé, Sánchez Vázquez, y bueno, un poco esto me lo das por, por, por esta forma tan vívida en que te referiste. Y quería preguntarle también a... A Esteban, ¿cómo verías esto, esta unificación en el mismo Marx de todas las épocas? Bueno, sobre todo el Marx maduro, ahí sí, entre arte y ciencia, entre literatura y discurso científico. Como una singularidad del pensamiento de Marx, que descubre Sánchez Vázquez en contra de toda esta separación. Porque tenemos un altucerianismo soviético ¿no? y un altucerianismo francés, quiero decir, un una separación tajante ¿no? en, en, en ciencia, arte y, de la, del marxismo dogmático soviético y otro de, de, de altusa del francés ¿no? pero pero aquí había una unificación de la crítica del marxismo de Sánchez Vázquez a ambos tipos de marxismo pero, Omar allá atrás después Mauricio nada más quería ¿sí? comentar recordando la parte de de la ética política de Adolfo Sánchez Vázquez en la huelga de 99 cuando no recuerdo la fecha exacta pero cuando firman el documento de los cementos pues ahí se ve claro o sea, por lo que, a lo que ves, a ver si puedo decir. el problema es que la, la, siento, he leído que por ejemplo Bolívar Echeverría criticaba la, la, la filosofía de la praxis en general en términos muy generales que decía que no estaba muy acabado según entiendo que praxis, te comentó en una entrevista, ¿no no Me acuerdo de la entrevista, que no encontraba muy acabada. Y realmente, pues, sí es una... La, la, los matices de la praxis, los índices que aparecen en la edición de 1980 son muy amplios porque incluso en última, hay, una, hay un índice de la praxis burocratizada. Y, que dice que la burocracia puede asumir el Estado como propiedad privada, y que en ese aspecto la praxis burocratizada se hace paralela o casi se mimetiza con la praxis capitalista. No aparece un índice de praxis, un índice de praxis capitalista, eso sí no aparece. Y Bolívar Echeverrián dijo que lo que faltaba era explicar la monstruosamente autista praxis capitalista. Entonces, o sea, es muy complejo y pues un, un tema muy, muy interesante para estudiarse. Yo lo único que quiero como aportar es que siento que Adolfo Sánchez Vázquez lo que no está en su teoría está en su práctica <risa> política, porque fue una persona que sí siempre estaba accionando a nivel social y, y aparte académicamente me parece por ejemplo esto del 99 cuando ya la huelga se había puesto que no, creo que no había renunciado el rector me parece, no, claro. no había renunciado pero ya la ultra de la, de la huelga se había subido, etcétera, ustedes ya sabemos la historia más o menos pero eh, eh, con los eméritos Escriben la carta, el documento donde se ofrecen como mediadores entre rectoría y, y la rectoría y el CGH, ¿no? Lo cual, pues, creo que es un excelente punto para ver cómo, todavía en el 99, siendo un profesor de mérito, pudo tener ese, ese impulso práctico político y eso. O sea, que creo que hay que leer la praxis, la, la filosofía de la praxis, también en un plano biográfico, pero no autobiográfico, biográfico no solo de su autobiografía intelectual que hace una trayectoria intelectual comprometida sino aparte una biografía pues de lo que hablamos de ahora no sé si en el, en el, en su praxis sí. política ilumina las partes de la teoría que no es que, es que, es que, es que porque... Mauricio bueno, yo me sumo a la felicitación, realmente ha sido una mesa muy interesante yo tengo una pregunta muy concreta, que parte de mi ignorancia, y ya que tengo especialistas en esto, lo que quisiera saber es ¿qué tanto Sánchez Vázquez conoció, trabajó, analizó la primera escuela de Franco? Yo no voy a dar muy rápido la palabra porque, y no los voy a felicitar, porque como son mis amigos y trabajamos el mismo tema, eh... Porque soy de lo peor también. Yo creo que estamos en falta en el debate sobre Sánchez Vázquez, todos los que somos Sánchez Vázquez. O sea, creo que seguimos hablando anecdóticamente, moralmente, y que no avanzamos en el terreno teórico. Eh, es increíble que, que no tengamos, por ejemplo, un índice de su estética ya establecido. Un índice de su estética para chocarlo contra otras estéticas. Es increíble, por ejemplo, que el Instituto de Investigaciones Estéticas no se vea obligado a prestar atención a la estética de Sánchez Vázquez, porque ahí sí hay una estética que nosotros no hemos sabido sistematizar y que no hemos sabido trabajar, y hay datos preocupantes. 30% de los manuscritos perdidos, y no hay un trabajo, ya no digamos institucional, sino grupal de nosotros los que hacemos marxismo para ver qué pasó si esos huecos están, si esos huecos no están, que la biblioteca no esté todavía a disposición para el estudio. eso sea, es gravísimo. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, y, y ahí están los datos. O sea, el debate entre Bolívar y Sánchez Vázquez está ahí fechado. Hay cada vez más documentos y no los sacamos a la luz. Entonces, yo creo que estamos en falta, y que además tenemos la oportunidad porque está en el aire ahorita la moneda de Sánchez Vázquez, por el regreso del altucerianismo, por la importancia del marxismo, por la crisis del capital. Y porque además no están, como en el caso de Gauss y de Nicol, tan trazadas institucionalmente las líneas de investigación. Entonces hay un momento oportuno ¿no? para la revisión el rescate de su obra. Yo les quiero decir cuatro puntos que, que a lo mejor nos ayudan. Primero, es increíble que no tengamos una clara, este, un canon para empezar a debatir quién tiene razón sobre el debate sobre la ideología entre Sánchez Vázquez lloro, Sánchez Vázquez Pereira, Sánchez Vázquez Chiral. O sea, hay que asumir una posición clara de dónde estaba ahí la razón para poder pensar... Ese debate parece que es un debate infinito, inacabado. Todo el mundo lo vuelve a reestructurar en sus tesis de licenciatura y maestría y lo vuelve a narrar. O Se quiere decir que él tuvo la razón. O sea, nosotros tenemos obligación de empezar a avanzar la investigación. Dos, el problema del normativismo. O Señor que Sánchez Vázquez tiene ese problema de que la estética tiene que ser normativa y lo deja atorado y entrampado en cierto momento con problemas que no puede resolver por su problema de la praxis que tiene que ser normativa y dictar un poco críticamente hacia dónde tiene que ir la obra. Tres, el problema con revueltas. O sea, revueltas es un marxista antidogmático importantísimo, y Sánchez Vázquez discute con él. Y se está retomando, sobre todo en Europa, las nociones de revueltas de la conciencia anotrópica, que hay que tensarlo con Sánchez Vázquez. Y por último un debate que está en la reseña que Sánchez Vázquez hace a eh, el marxismo crítico de Marx y Bolívar Echeverría. Ahí Sánchez Vázquez dice que claramente Bolívar Echeverría es un marxista crítico y que él es un marxista utópico. Y Sánchez Vázquez dice, ¿hay posibilidades de que esos marxismos congenien? Bolívar dirá, no, no. Entonces, es increíble, que, pues es urgente que empecemos a sistematizar todo esto y que empecemos a tener un Sánchez Vázquez público para que avancemos en el debate y no siempre caigamos en esta especie de tótem, de monumento donde pues, no avanzamos en la investigación, sino que somos muy recurrentes. Eso quería decirles en el mejor de ah, <ríe> Lo bueno es que hablaste en dos de persona. y en persona es, es plural. Sí. <ríe> Pero una última pregunta y les damos la, <ríe> la palabra. La me, sonó, em, em, puntos. Yo tengo mis dudas si realmente se puede sostener una estética normativa con Sánchez Vázquez. Sobre todo, claro, en los primeros escritos, como han pensado, una transición del marxismo, que es importante recuperar pues, en Sánchez Vázquez. En el caso. Son, si pensamos en una estética normativa, no estamos tomando en consideración justo este texto de, de la estética de la recepción a una estética de la participación, ¿no? porque justo ahí Sánchez Vázquez está partiendo pues, de, incluso de los grumbres, no de tratar de explicar todo este proceso de producción y de consumo ¿no? eh, y llevarlo pues, a esta esfera de la estética. ¿no? Y es interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante y muy actual eh, su texto, porque justo lo que él está pelando es un. Eh, un espectador que actúe, ¿no? que modifique no solamente este, la, la interpretación a nivel de las ideas, ¿no? como lo tenía la, la, la teoría de la recepción, sino también o sea, que, que lo modificara materialmente, que ¿no? lo dice. Y creo que es eh, bueno, un ejemplo muy claro, podría ser todo este teatro que se hace ¿no? de la participación. ¿no? Este, bueno, eso es por un lado. Por el otro, eh, retomando también esta idea de la ideología y de la praxis. Eh, Creo que, eh, a ver, bueno, tanto Revueltas como creo que Sánchez, eh, como Gandler en el libro sobre marxismo crítico, hacen justo esta observación, ¿no? Que quizá la praxis de, de Sánchez Vázquez tiene un cierto eh, tinte optimista, ¿no? Eh, justo porque ve que el sujeto es quien tiene que eh, este, actuar de una manera emancipada o política, ¿no? Y que pareciera que está dejando de lado todo este, la, este aspecto de la enajenación. ¿no? ¿Dónde queda pues, este lado negativo? Si estamos dentro de una modernidad capitalista, bueno, sí, pero ¿dónde está todo este proceso de enajenación? ¿no? ¿Cómo el sujeto se va a emancipar por sí mismo? Entonces, pero, o sea, me parece que también en la filosofía de la praxis está presente pues, este, esta concepción. Digo, Sánchez es no es ingenuo, ¿no? Y justo sí está tomando en consideración este aspecto de la praxis negativa. Ahora, yo lo que me estaba preguntando, si no será, o sea, si podríamos leer la filosofía de la praxis paralelamente con el problema que tiene sobre la ideología, pero la ideología en sentido amplio, ¿no? Porque si recordamos, él no está entendiendo solamente en la letra de la nosología, sino también dentro de la política, y está tomando en consideración la imaginación. Entonces, más bien lo que tendremos que replantearnos, o sea, es... Bueno, sí, pensar en este proceso de transformación y tomando en consideración que somos parte de este, de este proceso de la generación. Entonces, bueno, ese es un, es un punto que me parece importante. ¿no? Bueno. bueno, pues adelante. Tienen ustedes la palabra. ¿En qué orden? ¿Quieren que invirtamos el orden? Para ser democráticos. <risa> <Diana>. <risa> Bueno, primero lo dicho sobre, sobre de, de parte de Bodio, yo creo que tiene todas las razones, es decir, con lo que yo creo que también no hay que hacernos ilusiones con la revolución mexicana, pues, ¿no? es decir, ahí la revolución fallida nuestra con todas sus contradicciones. Entonces estaría plenamente de acuerdo, yo debo acotar cuando me atrevo a hacer semejantes afirmaciones. Eh, por otra parte, creo que es cierto, la, la, la consideración sobre, sobre revueltas y sobre el hecho de que revueltas de manera autónoma hubiese podido leer los manuscritos y el tipo de marxismo de revueltas que tiene que ser integrado en una gran historia, si esto es posible, del pensamiento crítico en México, eso es verdaderamente incuestionable y hay que recordarlo todo el tiempo. Entonces, eh, digamos, y luego por otra parte, eh, sobre esta cuestión eh, que enfatizaba eh, Ambrosio, digamos, yo creería, claro, yo esto lo hago con fines un poco expositivos al hablar así de los manuscritos y de poner el énfasis en ello, pero yo sí creo que Sánchez Vázquez teje muy fino y sabe, digamos, el debate que está jugándose en esto. Eh, que no se trata de hacer una reivindicación abstracta del ser humano, de su dolor, de la pérdida, de... porque eh, eso abona, digamos, eh, para una perspectiva histórica del mismo que en términos prácticos efectivamente pues, se vuelve contradictoria. Lo que sí dice, y es una de las partes que a mí me parece más actual de la filosofía de la praxis, es que en Marx hay, cuando abre todo este debate sobre cómo interpretar los manuscritos, también el texto sobre, sobre los manuscritos, es, es que, eh, que lo que hay que reconocer es que en Marx no hay, eh, digamos, no están presentes este, este humanismo abstracto, eh, idea histórico, pero si sí hay una antropología, ¿no? ¿Esto qué supone entonces? Una idea del ser humano, una idea de la sociedad, una, idea, una serie de ideas, digamos, que anteceden o que acompañan también a la crítica que hace Marx de la sociedad capitalista y de su capacidad de predación de, de la vida social, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, esa antropología que está atrás... Es algo, yo estaría plenamente de acuerdo, eso además lo aprendí del propio Sánchez Vázquez, está presente a lo largo de la obra de Marx. ¿Qué filos cobra, cómo la utiliza, cómo juega con ello Marx de los manuscritos al Capital? Ahí hay una historia muy compleja. En ese sentido diría, bueno, hay una literatura en Marx, pero si tenemos literatura en un sentido muy fuerte, esto es cuando nos hace estas terribles narraciones en el Capital, bueno es que el, lo, lo, lo más desgarrador es que no son ficción, ¿no? Eh, es que el grado ficcional ahí no, no es el, el elemento central. Y que en todo caso, yo insistiría a lo mejor un poco diciéndome en el hecho de que en el propio Marx lo que tenemos es eh, un, un, una crítica a la sociedad contemporánea, a los basamentos de la sociedad burguesa, en la que, insisto, el factor este sobre el cual enfatizaron muchos, que sería el factor científico, el problema de la objetividad, de lo dicho, es insuficiente si no se tiene en cuenta esta otra vertiente que implica eh, esta antropología presupuesta, esta concepción del mundo y de lo humano, en el que se juega incluso un determinado valor de lo estético, de lo literal, es decir, que Marx se pronto en el propio Capital eh, recurra a hacer citas de Shakespeare y de Balzac y que todo el tiempo esté teniendo que recurrir a estas otras formas del discurso que aparentemente no tendrían por qué ser convocadas, creo que tiene que ver un poco con eso, pero ese es otro, otro asunto, creo yo, no menor. Lo que me parece que es eh, muy importante es que, digamos, que en el debate, por ejemplo, con Bolívar y Podríamos pensar, bueno, Sánchez Vázquez y la insistencia de Sánchez Vázquez en el sentido de la utopía, por ejemplo, o en el sentido entonces de estos valores antropológicos, de esta perspectiva, bueno, ¿qué cabida le damos hoy o no en la crítica que hacemos de la sociedad contemporánea? ¿Tienen o no cabida? ¿Y tienen una funcionalidad práctica o no la tienen? Y creo que ahí es donde se dirime el debate, ¿no? Ese es el terreno en el que el debate nos, nos serviría de algo, no nada más para estar haciendo como el problema de la ideología, ¿no? que otra vez está el y yo, yo otra vez, sino qué sentido cobra hoy día. ¿no? Sí, entonces, yo creo que, eh, insistiendo en este aspecto, cuando Sánchez Vázquez hace la lectura de los manuscritos, enfatiza en el problema del sujeto y del, y del sujeto agente, eh, del sujeto, como diría Bolívar, individual y colectivo, podríamos recuperar, en este sentido... También hay que tener cuidado en no perder de vista el momento específico en el que lo está haciendo y tratar de extraer el debate a un contexto que si no es del todo diferente, por supuesto, sí tiene implicaciones y tiene, debe tener consideraciones específicas. Eh, no es casual que revueltas, este revueltas tan radical sea el de los, del 68, que la universidad cambiara en el 68 no es casual, que el, UCAX, el, el UCAX del recuperado sea en el 68 no es casual, y que Sánchez Vázquez, el Sánchez Vázquez que forma generaciones, es a las generaciones del 68 no es casual. Si hay un problema sobre el terreno de la práctica que no podemos perder de vista, ni siquiera con el debate con, con Bolívar Echeverría, no podríamos de forma abstracta ponerlos a discutir perdiendo de vista eh, las necesidades prácticas a las cuales también se están confrontando, ¿no? Lo mismo sería con el debate con el altuserianismo, creo yo. Es decir, el altuserianismo a mí me parece anacrónico, pero porque me parece anacrónico en el tiempo presente, más allá del debate profundo teórico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista cuando ponderamos y, y situamos a Sánchez Vázquez, ¿no? Eh, y cuando queremos meterlo, necesariamente, como nos interpela con fuerza Carlos, eh, a, a hacer un estudio mucho más concienzudo y serio. ¿no? Y creo que ya. Yeah. Bien. bien. Bueno, sobre el arte popular... Eh, bueno, primero, este, más bien, eh, lo que digo es que Sánchez Vázquez cae en trampas, ¿no? pero son trampas que él mismo trampas teóricas que él mismo este, construyó. Eh, lo que pasa es que eh, Sánchez Vázquez habla de arte popular, eh, justamente las ideas estéticas, eh, asumiendo que hay dos posturas. ¿no? Está el arte popular, el arte verdaderamente popular que le llama, sí. y un arte de masas sí. que coloquialmente se le puede decir arte popular en tanto la difusión sí. de masas. ¿No? por eso hace distinción de arte verdaderamente popular eh, la distinción no es original Sánchez Vázquez, él se está basando en Gramsci bueno, obviamente. y la distinción es que el arte verdaderamente popular tiene rescata la cualidad la, la característica de la cualidad la cualidad del pueblo Esto, eso quiere decir la esencia, las aspiraciones del pueblo y el arte de masas se queda con la cantidad es, es, digamos, esos son los dos vectores que separa Sánchez Vázquez ¿no? eh, el problema es que se queda ahí ¿no? Entonces, y, y claro, empieza a decir el arte de masas es un pseudo arte ¿por qué? porque eh, está completamente subsumido en, en la cuestión económica ¿no? capitalista y el arte popular se salva de ese movimiento ¿no? porque es, un, es una distinción tajante ¿no? o sea, no hay relaciones, por, porque, precisamente por eso, ¿no? porque el arte popular no se maneja por cuestiones eh, económicas dentro del sistema capitalista. Esto es la trampa que yo digo, Sánchez Vázquez eh, genera esa trampa, porque después desarrolla su filosofía de la praxis, este, y claro, dentro de las formas y los tipos de praxis, habla de la praxis creadora y la praxis artística. Entonces, eh, lo que está asumiendo Sánchez Vázquez es que el arte popular logra eh, rescatar las esencias de los pueblos la esencia, los anhelos, las aspiraciones digamos ¿no? de la gente del pueblo, de la comunidad eh, y ya no regresa Sánchez Vázquez a hacer la crítica de cómo eh, eso subvive en, en los sistemas capitalistas Sánchez Vázquez ya no hace eso yo lamento eh, profundamente, yo sí pienso que Sánchez Vázquez se equivocó en, en el libro de la estética de la participación al hablar solamente de la vanguardia, porque incluso otra crítica que se le puede hacer a Sánchez Vázquez es este, que cuando empieza a hablar de la vanguardia empieza a hablar de, de Europa, ¿no? se olvida totalmente de, o por lo menos no da ejemplos de, de, de movimientos artísticos en, en América, por ejemplo, o en México y sobre todo que no hable de arte popular porque la participación de la que está hablando Sánchez Vázquez no la da la vanguardia, por lo menos hablando en México no la da la vanguardia, la da la idea de comunidad que precisamente es propia de, de, del arte popular si uno va este, a bailar, si uno va a una fiesta patronal eso es lo que Sánchez Vázquez está hablando de participación pero él nunca habla de eso, se queda nada más en las vanguardias europeas. Bueno ahí diferimos porque ahí eh, Y yo a eso me refería con lo de la trampa, lo que cae en trampas, o sea de, de, de praxis, de dislocación de la praxis eh, eh, capitalista. Y yo yo lo que digo es que no hay tal o no es tan fácil, este, o no hay tal en lo que Sánchez Vázquez está diciendo, ¿no? No estoy diciendo que el arte popular no tenga capacidades. Eh, para deslocar ciertos comportamientos capitalistas sino si no, lo que quiero decir es que hace falta una crítica no al arte sino al concepto de praxis eh, para poder hacer, seguir haciendo la crítica a la práctica capitalista no hay más manos levantadas, pero le voy a dar la palabra a Estefan está. y vemos al final de él porque tenemos que regresar aquí a las 4, a siguiente 5 en mes, Entonces, Estefan, por favor. Sí, gracias. Sí, quería empezar con lo de la praxis, es que... A lo mejor no fue suficiente claro, pero es que praxis no es práctica, nada que ver uno con lo otro. ¿no? Y lo deja más claro Sánchez Vázquez en un texto que se llama la filosofía y la praxis como nueva práctica de la filosofía. Ahí distingue claramente los dos conceptos, en filosofía y la praxis efectivamente a veces el mismo usa sinónimamente praxis y práctica, pero ya en otro texto queda más claro, no, práctica es más o menos en el segundo texto que mencioné, parecido a acción, mientras praxis siempre es la acción reflexionada, autocríticamente reflexionada. Y hay un punto importante que no mencioné por el tiempo, él diría, el hecho, pardon, la cuestión si la praxis fue exitosa o no, no es directamente visible sino solo se puede saber a partir de una reflexión teórica. Eso es importantísimo. Es una relación dialéctica, en pocas palabras, aunque a lo mejor así decirlo nomás no dice nada, pero en la cual la praxis sí es lo material, digamos, es lo central, pero como también pasa en Marx, pero de todo el tiempo, digamos, eh, en una relación... Eh, digamos, una tensión con la teoría, con la reflexión. Entonces, Marx y tampoco Sánchez Vázquez, lo más mínimo, hacen un elogio de la práctica, así nomás, porque bien saben los dos, Max se distanció de casi todos los movimientos socialistas en su época, viene el manifiesto comunista, enumera los movimientos socialistas y todos los critica, dice, el único que sirve es el comunista, claro, es el de que él está organizando. Pero Max critica a nadie, como... no, digo, no digo ahorita como hegonía, son hacia hotel, pero no era la punta, el punto que Max está en contra de la noventa cosa de la izquierda en su época. Eso es justo su fuerza. Y no porque está en contra de la izquierda. Pero, pero que dice, estas personas están casi todos equivocados. Y por muchas razones. ¿no? Y pues, digamos, ahorita no puede entrar ese debate. Pero Max dice, el debate que yo llevo acá es sobre todo con la izquierda. Por supuesto es anticapitalista pero con los capitalistas hay que discutes, es que no hay mucho discutir, a ¿no? defender el capitalismo uno, el debate es dentro de la izquierda cuál es el camino correcto, cuáles son los equivocaciones, las equivocaciones que tenemos, y uno es justamente esto, el practicismo es un gran capítulo que tiene filosofía de la praxis, lo que llama el practicismo político, el practicismo apolítico, ¿no? Dice, muchos de los que dicen que hacen política son, no hacen praxis, no hacen praxis, hacen política ¿no? y hacen miles de cosas, pero esto no es praxis, praxis y solo si esta política es constantemente reflexionada y también como ya dije muchas veces autocríticamente reflexionada si no es no es praxis la mayoría de los políticos no hacen praxis incluyendo muchos políticos de izquierda no solamente estamos hablando de los de derecha donde es obvio ¿no? pero también en la izquierda pasa eso y muchas izquierdas eso es lo más quería decir y en este contexto hay una cuestión muy importante y creo que eh, claro, es que para de esas cuestiones necesita tiempo lo voy a tratar así rápido la relación entre lo material y lo ideal esa es una cuestión complicadísima no que donde creo que ser muy cauteloso eh, conocerlo del humanismo de sánchez vázquez por supuesto en diferencia al estalinismo etc., y también a diferencia de, de, de, de la corriente que empieza a ser o no sé si empieza pero cuál es como el, el más famoso eh, o el antihumanismo, eso es cierto, y Sánchez Vázquez lo critica, este antihumanismo, pero esto no lo hace humanista tal cual creo, porque, y creo que es la gran diferencia ahí con Gramsci. ¿no? Gramsci se habla de del la humanismo absoluto y es de los conceptos que Sánchez Vázquez critica radicalmente en la filosofía de la praxis y se distancia, porque el humanismo absoluto es un concepto idealista. Y Sánchez Vázquez no es idealista. Por supuesto, hay una herencia idealista en Marx y en el marxismo humanista, etc. Esto es cierto, hay una herencia. Pero la herencia no es lo mismo que ser humanista. Entonces, es un debate complicadísimo donde, justo en el que Cosique que mencionó eh, Diana, es muy importante, y Sánchez Vázquez lo cita en varios de sus textos. Carl Sí, que hace una propuesta muy interesante, donde dice en esta relación eh, entre lo materialmente existente y cuál es la presencia humana en eso, eh, hay un debate, ¿no? Es concebible. Eh, como decirlo, ¿hay una materialidad fuera de la influencia humana? Sí o no. Gramsci, por ejemplo, con su humanismo absoluto, dice no. Y en general, cualquier, obviamente, cualquier idealista diría que no. Mientras los materialistas, por supuesto, dicen que sí. No, digamos, simplificando el debate que tomó miles de años en un minuto. Pero de todos modos, y Kaskowski es algo interesantísimo: dice, por supuesto, hay materialidad fuera de la influencia humana pero es inconcebible para a nosotros. Digamos, dentro de lo que nosotros podemos eh, digamos, analizar racionalmente y criticar eh, con nuestra mente, esto es aquello que ya ha sido humanizado. Lo que podemos alcanzar con nuestra mente, esto sí ha sido armonizado. Pero esto no quiere decir que no haya una materialidad fuera de lo que nosotros podemos pensar, reflexionar, observar, etc. Entonces, y esta solución cosiciana la toma Sánchez Vázquez más o menos. Él ¿no? dice, si estoy de acuerdo con esta postura. Somos materialistas, por supuesto, en la materialidad fuera de lo humano. Por supuesto que lo hay. Pero esta es inaccesible. Digamos, o oh, si es accesible es porque primero materialmente vamos a ella y luego en el segundo paso, bueno, en el segundo ya también una simplificación. En un paso dialéctico donde Sina en la cierta preferencia para la materialidad o para el materialismo filosóficamente hablando por eso digo en el segundo paso ya lo no pensamos aunque obviamente al acto siempre pensamos pensamos esto de es los segundos primero es problemático pero lo que quiero decir al final de cuentas es materialista como también los Marx ¿no? pero otra vez es materialista no tan simple como lo han sido muchos Marxistas o otros materialistas ¿no? ese es un debate complicadísimo y sobre lo que dijo Ambrosio y se dijo el general sobre el capital y sus eh, partes, digamos, eh, donde habla del sufrimiento humano, etc. Eh, creo que hay un problema muy grave del marxismo en general. Se piensa muchas veces que el capital tiene dos partes, la sistemática, que es la importante, donde aporta conceptos y fórmulas, etc. Y la histórica, que es bueno, que es interesante, pero no nos vamos a perder tiempo con eso. Y efectivamente, en términos de páginas, Fácilmente el 70% es histórico, lo que se llama histórico, y como el 30% es sistemático, digamos, eh, si, si, si digamos, a fuerzas de distinguir lo que es problemático, y creo que es un gran error subestimal o histórico, y otra es porque es materialista. Es que por un materialista, esto puede un poco en la crítica lo que dijo Carlos Oliva sobre lo anecdótico, el materialismo es anecdótico, por definición. ¿no? El materialismo, y esto siempre decía muy bien Alfred Schmitt de Frankfurt, dice el materialismo en el sentido estructural no tiene historia, no tiene sistema, el materialismo es justamente algo que aparece y habla de las cosas feas o Inmanente ¿Sabes cómo dices? Inmanente Sí, que habla por ejemplo de la muerte, habla del sexo, habla de comer no a Schmidt le gustaba hablar de este tema no sé si es serio, ¿no? entonces el materialismo sí tiene como ciertas referencias entre uno o todo, etc. pero no es como el idealismo que tiene su bellísima historia, se puede escribir en grandes libros y es bellísima y uno de así y este materialismo no hay el materialismo también se me dice en bien Schmidt en Frankfurt, es como el niño feo en el patio trasero de la filosofía que nadie no quiere verlo, es el materialismo no es bonito, ni no es sistemático es anecdótico justamente, es algo una cosa de verdad repugnante ¿no? es, es, hasta imagínense, Picoba aceptó mujeres y esclavos no digamos hoy en día, eh, o todo el mundo decía que bueno, no, pero en su momento era discúlpenme, no, soy, no quiero parecer machista, pero era repugnante. En la época de epicúrgica, es repugnante aceptar mujeres esclavos en una clase de filosofía. Así tal cual, repugnante. No hay otra palabra. No porque se aceptaban Epicurus. personas zonas de decentes. sí Entonces, esta cosa repugnante la retoman todos los materialistas. Dicen, a nosotros no nos importa que no sea sistemático, que no sea la gran filosofía, que sea anecdótico lo que sea, si sí hablamos de la vida misma. No hablamos de la de origen mismo y ese es justo los mismos materialistas que cometen este error luego. Por eso en esa que habla de cómo las mujeres en Inglaterra las obligan, eso es algo que Max indica muchísimo, eh, eh, las obligan a dormir en la misma cama con otros tipos que ni siquiera conocen, porque las camas en el capitalismo en se reparten entre 12 personas en cuatro turnos, quiero decir, en cada momento son 3 personas y luego eso se cambia tres 4 veces y ahí nadie decide con quién en la cama con nadie. Eso se decide por el jefe de la empresa y tiene que meterse a la cama con, insisto, con desconocidos y pasa de todo, y entonces esto Marx le indigna muchísimo y nadie lo cita. Esas partes que son páginas enteras donde Marx habla de eso, nadie lo cita. Y justo, y estoy de acuerdo, hay un gran problema en el materialismo ahí, perdón, en el marxismo iba decir, no hay una subestimación de la parte materialista de Marx. Porque el Marx materialista es esto, por supuesto su teoría también es materialista, no no quiero subestimar su parte sistemática, pero dar la preferencia a los sistemáticos sobre los teóricos una actitud idealista esa actitud eh, antimaterialista, y esto por supuesto no la tiene Marx, ¿no? Para Marx es la vida misma de las gentes, ¿no? Y claro, en ese sentido no lo llamaría exactamente humanismo, sí tiene un, algo humanista, pero en diferencia de lo que antihumanista, en ese sentido estoy de acuerdo en llamarlo así, yo creo que en el sentido estricto sería mejor llamarlo materialismo, más que humanismo, ¿no? Entonces, porque el materialismo por definición es humanista, ¿no? Porque, este, digamos, no hay, porque tiene claro. una orientación hacia la vida real, el sufrimiento real, y alguien quería citar otra cosa de Alfred Schmidt, es decía, y estoy de acuerdo con eso, Peruzzi de la Fuente, que el más verdaderamente filosófico, digamos, donde no el más potente el filósofo Marx está en el capital. Dice, sin subestimar los escritos de juventud, que son importantísimos y son muy bellos, pero dice, donde realmente desarrolla su pensamiento filosófico, Max está en el capital, hay una equivocación, se piensa porque usa un lenguaje económico que sí lo hace, puesto ya no es filósofo. Y claro, Max además o de los filósofos, es cierto, sobre todos los alemanes, ja, ¿no? <risa> estoy de también con eso, ¿no? y claro, son todos los maestros universitarios, o de la academia alemana, que es profundamente excluyente, eh, elitista, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal que la odia. Esto, digamos, cualquiera que tiene un poco de cerebro, lo entiende, no, digamos, y la de su época, que por, también en Alemania con 108 había cierta, cierto cambio, ¿no?, como mencionaron aquí de México. Entonces, pero de la filosofía de la época de Marx es una cosa nefasta, la, la académica, ¿no? excluyente, etcétera, y por esto Marx no quiere ser, digamos, mezclado con esta gente. Pero al mismo tiempo, por supuesto, que toma Hegel, etcétera, etcétera, acá etcétera. mismo está de alguna manera presente. Entonces, Schmitt me decía eso, Marx como se esconde detrás de un lenguaje económico detrás de un lenguaje antifilosófico o por lo menos no filosófico pero eso no te quita ser filósofo y diga, y dices, son dos cosas, por supuesto está la tradición, incluso el idealismo el alemán de Epicur, etc. Aristóteles, muchos filósofos no pero, digamos, insiste, no quiere ser parte de, no quiere ser parte de Esto no, no está ahorita, jaja, ja, si eres parte de, pero digamos, por supuesto, su formación fuerte de Marx es la filosofía con lo que realmente sabe a profundidad es filosofía, por supuesto, se meten los estudios económicos y retoma mucho mucho muchos y los critica el debate central, también el capital es un debate filosófico, y más o no lo interpretan en Frankfurt y estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir sobre este debate? Y otra cosa rápidamente sobre la UNAM, nada más se hizo un buen comentario de odio incluso la A en el nombre viene de ahí, ¿no? Era la voluntad nacional en época de Eufreo Díaz y viene la revolución que se indigna de cómo esta gente pobre quiere tomar el poder, entonces pone puesto la se autónoma. La autonomía que después adquiere otro papel es históricamente un, una decisión antirevolucionaria, ¿no? Por eso se, se pide y se logra la, la autonomía para no depender de esos gobiernos raros que vienen de esos generales que han sido campesinos indígenas, incluso algunos imagínense, Entonces, por supuesto, había una cosa muy elitista en esta en su momento, no estoy hablando de hoy, no es 68, pero en su momento, por supuesto, la autonomía era exclusivamente para eso, para no tener que asumir la herencia revolucionaria y no me acuerdo quién dijo que no hay que tener eh Adriana dijo, ilusiones con claro, la revolución mexicana, hasta sí me van a odiar, pero sí las tengo." ¿No? Entonces, <risa> Las tengo y les voy a decir por qué. Bueno, por muchas razones, pero la principal es por lo que vino después. México ha sido el único país realmente antifascista del mundo. Así, así, digamos, no quiero ser tampoco demasiado revolucionista pero ningún país ha sido tan antifascista como México. No es casual que México es el único país que protesta en contra de la elección. La de... España del 36 también fue antifascista. Ah, no, no, claro. No, no, pero, pero, ya no, pero ya no es. No, no, desafortunadamente ya no es. No, tienes razón, por supuesto. Pero me refiero justo allá, la España al antifascista pierde, lamentablemente. No, sí. no, con no, Adolfo a la cabeza. Claro. En, yo, entonces, pero de los que, digamos, se sostienen y nunca son dominados por los fascistas, etcétera, es México. No, no es casual que viene Trotsky aquí, ¿no? No es casual que viene Reforma aquí, etcétera, etcétera, Y que, insisto, lo de Austria, ¿no? Que protesta en contra la acción de Austria, la historia de Gilberto Bosques, ¿no? Que salva 40 mil personas con pasaporte de visa mexicano, etcétera etc. México tiene, claro, hay 20 en algunos de Estados Unidos, que tiene intereses bastante definidos. Y no quiero menospreciar su aportación, porque militarmente hoy en que ellos ganan al ¿no? el fascismo, sobre todo el ejército rojo, y de alguna manera también ayuda tangiblemente a Estados Unidos. tenemos en términos políticos, el país más radicalmente antifascista es México. Digo, insisto, ¿no? no quiero tampoco hacer un ideólogo, pero esto es algo que ahorita en sí le sin pensar. El mismo Gilbert de Bosque, en esta película maravillosa que que se llama Visa al Paraíso, ¿no? donde entrevistan a él mismo a los 100 años de edad, él dice esto. Yo empecé mi publicación en la Revolución Mexicana, ¿no? y por eso tuve que estudiar. Digo, y hay miles de casos más. ¿no? Entonces, más que yo decía, esto es más interesante en México, sin con esto negar todas las contradicciones y lo que vino después. no Y otra cosa más que quise decir es lo de aclarar de, de la. A ver, era de aquí. La eh, escuela de, ah, de Frankfurt, es, ah, escuela sí, de Frankfurt es y luego Bolívar y Sánchez Vázquez, esos dos puntos que he mencionado todavía. Y yo creo que Sánchez Vázquez conoce muy poco, eh, hay una cosa muy importante, si leen la filosofía de la praxis hay dos ediciones. Y Sánchez Vázquez me dijo un varias veces, y nadie ha leído la segunda edición, por lo que la gente de su generación que le dio la primera, las dos son radicalmente diferentes. Y una diferencia es una nota al pie de página, porque más Airbags. Sánchez Vázquez cambia te digo un... Perdón, no, ya me emociono demasiado. Una, un cambio es. ¿Hay una botellita de agua ahí si quieres? Sí, no, ahorita ya tengo mi copa. Ah, okay, que okay. dice? Que dice, hola lobo. No, entonces, lo ¿no? que quise decir de, de la filosofía de la praxis, hay una nota que de página que a mí no me gusta nada en la primera edición, donde se burla de y Ya no me acuerdo bien qué dice, pero lo considera un maxiólogo medio problemático y esta nota la quita <ríe> en la segunda edición, lo que también hay muchos cambios, otro cambio, tal vez el más importante es que incluye un largo capítulo bastante crítico sobre Lenin este, Lenin antes está implícito todo el tiempo pero más o menos como lo está de acuerdo con el, este capítulo de Lenin, es criticísimo sobre todo su concepto de partido, etc ¿no? entonces hay muchos más cambios ¿no? pero la filosofía de la es la buena edición es hoy de la segunda, porque como dije, la lectura toma obviamente como siempre tiempo y la primera edición todavía no es la ruptura así, taja anterior, es muy fuerte ya pero Tajante es la segunda edición, ¿no? que apenas se publican ochenta y tantos. Es que es escrito en los setentas. Por alguna razón que desconozca, se tarda mucho en publicarse. Entonces, esto quería, pero sí, él, lamentablemente los conoce muy poco, creo yo. ¿no? Eh, no sé exactamente por qué, la verdad, no sé la razón. Lo que yo sí pienso, y un poco sobre el debate sobre Bolívar, Sánchez Vázquez, sobre la Praxis, etcétera, Yo veo muchas paralelas entre Sánchez Vázquez y Benítez, muchas, aunque creo que, creo que nunca lo leí leído, ¿no? por lo menos no tengo ningún dato, pero justo sobre el concepto de praxis, que el concepto de praxis no es tan optimista e ingenuo como a veces parece un poco como, si te dimen cada lo que dijiste, estoy de acuerdo, a primera vez vista así, pero implícitamente justo cuando dice, el éxito no está en la vista entonces distancié en sí de todos estos que dicen yo hice praxis porque gané tal elección por ejemplo, hice si alianzas <risa> con quien sea gané, vean, praxis funciona esa vida, por favor, si tuviste éxito o no, lo vamos a analizar con mucha calma, qué es éxito que tengas un hueso, pero perdón eso no es éxito ¿no? <ríe> ¿no? éxito es lograr otra sociedad ¿no? emancipada o por lo menos envías hacia una sociedad emancipada, etc eso sería éxito, digo, éxito en términos de un marxista, ¿no? de alguien que lucha en contra de la, la represión capitalista entonces, es un punto que luego olvida, y creo que Bolívar HB también lo subestimó creo que Bolívar eh, no sé las razones, pero subestimó la parte crítica, eh, dudosa eh, que sí tiene Sánchez Vázquez radicalmente, es que Sánchez Vázquez luchó justo lo no, que dices, en la guerra civil española que fue perdida digo, fue perdida, digamos, mm. digo, así es, ¿no? Entonces, el eh, bien sabe que es perder, y perdió la también pleito que mencioné con la jefatura estalinista del partido en París. Sánchez Vázquez peleó dos grandes batallas, a lo mejor mucho más, B2, que tengo muy presente, en contra de Franco y luego en contra de los socialistas las dos las perdió. Entonces, y no lo digo para volarme, lo más mínimo, No, pero más bien, eso también no, que bien. él porque en los dos momentos los otros eran más fuertes, pero por esto no se somete no se hace oportunista y se vuelve de lado, no, al contrario, se mantiene firme, ¿no? Digamos, perder y a reconocerlo, Dice de todos modos, aunque perdí, esto no quiero decir, nosotros tengan la razón, esto no es cualquier cosa, o, o des, te gana la política. Esto quería decir, y una cosa más sobre esta, esta discusión, bueno, para empezar esa discusión nunca tuvo lugar. Yo les invité varias veces a los dos, dije, ¿por qué no hacemos la <risas> discusión y la grabo? <risas> esta era mi fantasía, <risas> <risas> y los dos dijeron, no, no, no, no, no, y no, no, no, no, no, no, <risas> Eso ha sido fantástico, no, la ¿no? La pero la la no me Ninguno, no era la culpa ni de Bolívar ni de Sancho Paz, ninguno de los dos quiso. No sé muy bien por qué, pero eso es algo Por la ahora... cortesía del filósofo. Sí, sí, ¿Cómo dices? Por la cortesía de la eh, guerra. No, la eh, nah, sí, <risa> a breve es porque. Más bien, no me odio, pero yo creo que es algo que. A ver cómo lo digo para que no suene demasiado como francotiano, pero. Eh, no soy muy fan de Frankfurt, ¿no? porque cuando yo estoy ahí era bastante decadente, todo, había todavía restos de lo que era el espíritu, la teoría de crítica, y, y esos se expresaban sobre todo en esto que sí había, yo creo que más debate que la UNAM, no me odian, pero la UNAM sí creo que hay una falta de, de cultura de debate. Si la, bueno, en México en general, no es sé, especialmente la UNAM, ¿no? pero digamos la UNAM también, ¿no? entonces yo creo que sí, no sé exactamente a qué se debe, pero a lo mejor tiene que ver con lo que llama Bolívar Cheperielitos Barrocos, no es que Netos Barocco uno siempre ve cómo le hace, ¿no? y yo en persona tengo muchas simpatías con esta cosa por otras razones que no voy a mencionar, pero en filosóficos creo que Netos Barocco es contraproducente. Uno siempre dice sí a todo, ¿no? dice sí a todo el mundo, sí, sí, sí, para no pelearse, pero en términos filosóficos es necesario pelearse entre comillas, no así que a golpes, ¿no? pero digamos tenía diferencias y expresarlas verbalmente, ¿no? eh, ni modo, ¿no? Ese es el, así se desarrolla la filosofía. Entonces yo creo, insisto, no conozco las razones, pero si sí, haría falta una cultura de debate mucho más amplio. puesto supuesto, cuando Sánchez va a ser Bolívar, los dos se niegan, no es tanto que ellos sean así, sino así se la meten en general. ¿no? En la UNAM, en México y tal vez en América Latina. El debate se vale, ¿no? entonces Y ellos incluso, los dos, de alguna manera lo hacen más que otros. ¿no? Digamos, incluso, creo que son como ejemplos de más debate que lo común. ¿no? Por lo que me los lo común es este, hay muchos ejemplos. ¿no? Pero en ese sentido, es todos se salvan un poco más que otros. Pero todos modos, eh, hace falta, pero quería decir algo sobre el contenido del relevante yo creo que, insisto, yo creo que no quiero ser en Malo con Bolivia Chifería, pero bueno, voy a empezar bien, ¿no? no para no, que no suene mal. Pero, es barroco, es absolutamente barroco. Está súper anecdótica y barroca en tu intervención. Sí, está bien. Está bien. Doctor, está bien, está bien. Soy de la madre decir, soy lo que tuvimos anecdótica. Y barroco. No, por supuesto, pues estoy acá. Entonces, es que en Alemania no me he aguantado, bueno, yo tampoco lo soy igual. Entonces. ¿Crees que soy una familia católica? Ese tampoco pues soy que ¿no? soy tanta una. Bueno, eso es otra historia. ¿no? Entonces, lo <risa> bueno, pero lo que quería sí decir sobre la... Él la... el... lo sí a todos, se fijan? Él lo a todo. Oliva hace una cosa maravillosa que creo que es una aportación, no sé si única, pero tendencialmente única. Esto de los cuatro, entre la manera del capitalismo me parece genial. Pues hace una, dice que hay de desarrollos paralelos, ¿no? ¿no? Es el tema, ahorita no lo menciona, y que, yo creo que paga un precio muy alto para llegar a esta construcción teórica interesantísima, el precio es, y claro, Bolívar no le gusta que le dije eso, y mira, varias veces, pero yo estoy convencido que el precio es que renuncia, o por lo menos tendencialmente renuncia a la crítica de la ideología, o por lo menos la limita, para ser un poco más amable, porque a veces sí la hace, pero digamos, pero tendencialmente la limita, es mucho más que Sánchez Vázquez, no digo que ahí es la diferencia, no, porque claro, Sánchez Vázquez, tú que lo dijiste, es cierto. Se refiere menos a estos problemas del etnocentrismo, eurocentrismo que Bolívar. Eso es cierto, esto podemos criticar a Sánchez Vázquez. Estoy de acuerdo. es otra época, otra generación, también influye, ¿no? Pero digamos que fue, digamos simplificando un poco la cosa, Bolívar está en ese debate y contra el eurocentrismo, hace el modelo spoto que creo que es una base muy buena para superar el etnocentrismo, el eurocentrismo filosófico, etc. Pero, ¿no? Critica menos las ideologías existentes porque las compara. Es que es muy difícil, creo, criticar y comparar al mismo tiempo. Eso creo que yo estoy puesto no entiendo que lo hizo. ¿no? Si quieres criticar cuatro etos y al mismo tiempo compararlos, te hace bolas. Entonces él ap o, o, apuesta más bien con sin entrar demasiado en la crítica. Mientras si la ves como una sola cosa, es mucho más fácil criticarlo. ¿no? Un solo etos, para llamarlo con palabras de Bolívar, el capitalismo, entonces lo criticas fatalmente entonces, si son cuatro entonces, lo que quise decir con todo eso yo creo que Bolívar en, en, esta renuncia, tendencialmente renuncia a la crítica de la ideología también renuncia a la dialéctica aunque no se suena muy fuerte. Incluso una vez me dijo esta palabra, me choca. Una vez ofrecí aquí a que en la UNAM una clase que se llamaba Lógica Dialéctica para molestar ciertos filósofos. Lo llamé así. Además, inspiraron una clase que leí que una vez, dio Eric Botá, que no sé cómo era, pero me gustó el nombre. Entonces, Bolívar me dijo, ¿por qué la llamas así? No usas la palabra dialéctica, es de los estalinistas Así me dijo. Esta palabra es estalinista y dije, No dije, Bolívar no, otra contrario, en este debate es otra cosa de mí, pero creo que él se aleja un poco del modelo dialéctico por lo que dije que va a en de otra lógica más descriptiva, pero insisto, no digo descriptiva negativamente, sino entrando en los varios detalles, justo ahí es muy materialista, ¿no? es, a, tal vez incluso más materialista de repente que Sánchez Vázquez al entrar en esos detalles de la vida en el capitalismo, pero con el precio ¿no? de que no sea un poco la dialéctica hidráulica, un concepto de, la, de, la, de la praxis es profundamente dialéctica. Y creo que ahí Bolívar no entiende, o no puede, dentro de su nuevo modelo, al 100% aceptar este concepto. Porque Praxis es cierto que es optimista y al mismo tiempo es profundamente no optimista. No, porque para Sánchez Vázquez casi nada es Praxis. Si somos así exactos con su concepto de Praxis, prácticamente hoy en día no es Praxis. Somos un mundo sin Praxis, en términos de lo que dice Charles, o llama Sánchez Vázquez a partir de Marx. Praxis, somos un mundo... A ti, praxis. Porque praxis es hacer algo y pensarlo. ¿Quién hace esto? Nadie. Bueno, casi nadie. En la producción, nadie, porque los capitalistas deciden qué hacemos, entonces no es praxis. En el arte, casi todos los artistas se someten al macabro y sus leyes nefastas. ¿no? Y en la política, ¿qué hacen? Insisto, hacen alianzas con quien sea, se cambian el partido más rápido que uno de calzones. Entonces, discúlpenme, no hicieron si cambio mucho, no lo no voy a pensar. En entonces, excepto entonces. De... Lo que quiero decir, hay un mundo antipráctico, ¿no? antipraxis, y esto es algo que Sánchez Vázquez sabe. Y la pregunta sería, ¿por qué? No? Ah, claro, ¿por qué? Pero Bolívar, creo, eh, <risa> piensa un poco esta praxis, lo que él llama monstruosa, esta praxis monstruosa, Sánchez Vázquez, no la llamaría praxis. Claro. Es una actividad monstruosa, es una práctica monstruosa, es un actuar monstruoso, pero no es praxis, porque si fuera praxis, no sería tan monstruoso. Porque a la autocrítica diríamos, estamos con nuestra praxis, para poner también digo praxis, nuestra actuar capitalista, estamos destruyendo el planeta, entonces tenemos que cambiarlo, etcétera, etcétera, cambiarlo de verdad, no solamente de cielo y firmar acuerdos, sino cambiarlo en serio, por ejemplo, Austria firmó acuerdos, y desde que firmaron, firmaron la reducción de la emisión de CO2, la aumentaron todavía, esas firmas no sirven para nada, yo no soy trumpista, ¿no? obviamente no, pero Donald Trump tiene razón, y firman lo que sea y no hace nada, digo, en este punto tiene razón, ¿no? firman todo y no hacen nada, eso es totalmente cierto, entonces en ese sentido no se hace nada, ahí se ve que es un mundo antipraxis, en ese sentido, yo creo que hay un poco la confusión terminológica cuando Bolívar dice, Sánchez Vázquez no ve la praxis monstruosa Sánchez Vázquez no ve María la práctica o la acción monstruosa que justo una verdadera praxis lo podría pagar solo que hoy en día casi no existe ¿no? entonces yo creo que, pues regresando a Benjamin a la pregunta de Mauricio, yo creo que hay implícitamente una cercanía muy grande que yo tardé muchos años entender eso que creo que Sánchez Vázquez y Benjamin tienen mucho en común porque los dos son profundamente optimistas, es que miran el texto de Benjamin sobre la obra de arte en el pleno capítulo, fascismo, nazismo donde los nazis usan el cine como nazis para hacer propaganda, Benjamin hace un elogio del cine y dice: En el cine, aún el capitalismo tiene una chispa grandísima de esperanza, etc. uno dice: ¿Qué le pasa? Porque es tan optimista. ¿no? Y al mismo tiempo, viene el texto que es casi contemporáneo del concepto de historia. Benjamin dice: Esto va todo a ser un tren que no se para, y va directo al abismo. Y esta contradicción extraña, que pero no es contradicción al final de cuentas, tiene los dos, porque esto estoy convencido y esto es una respuesta. lo Luego no se dice: la teoría es muy pesimista. No son profundamente optimistas, están convencidos que una sociedad postcapitalista <risa> es posible y por esto pueden ser tan radicalmente críticos, eso es justo lo que hoy pasa con los optimistas. Su optimismo es decir todo está bien, <risa> eso llaman optimismo, ¿no? pero más bien optimismo es decir esto sí, podría bien. ser bien, podría ser diferente, podría ser mundo sin explotación, sin irrecución, sin hambre, sin enfermedades fácilmente curables que un millón de personas mueran y todos nos etc. Eso es el optimismo que hoy casi nadie tiene, y vengan en San de Vázquez, sí lo tiene tienen, pero eso implica una crítica radical al mundo que no realiza estos pasos que serían muy fáciles de dar. Bueno, en África se mueren millones cada año por sida, sería facilísimo para pagar. Hoy en día, medicinas que pagan casi al 100% de los vivos simplemente no se reparten en África y los precios artificialmente se mantienen altos, etcétera, etcétera, etcétera, Con la comida pasa lo mismo, etcétera, ¿no? la mitad se tira al mar, la gente se muere de hambre o se quema, se tierra, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, Benjamín y Sánchez Vázquez tienen esto común. Tiene un optimismo, pero digamos real, verdadero, y esto implica una crítica muy radical. Las dos cosas parecen, solo en contradicción para juntos, solo el verdadero, revolucionario, que los dos solo son, puede ser totalmente optimista porque sabe que esto puede cambiar un día o por lo menos en la teoría lo sabemos si eso se realiza materialmente es otra cuestión pero es posible digamos conceptualmente y al mismo tiempo sabe que hoy no lo hacemos y pueden ver con toda claridad las limitaciones si me explico en ese sentido creo que yo creo que Bolívar subestima un poco esto y creo que tiene que ver con eso voy a te terminar lo prometo con esto eh, creo Bolívar es que no me odian, pero Bolívar nunca estuvo en la lucha a la, de la radicalidad de Sánchez Vázquez, Sí estuvo en movimientos sociales, sobre todo de estudiantes en Ecuador y tuvo cierta simpatía con el movimiento 68 y participó en algunas en Berlín, ¿no? No, no en México, y tuvo participó en algunas marchas y por lo mismo lo cobrieron de Alemania, pero aparte de eso Bolívar no era tan político como Sánchez Vázquez, y no es otra crítica yo tampoco lo soy, no digamos es otra generación, es otro contexto, etc donde digamos, digo que Biográficamente soy mucho más cercano a Bolívar que a Sánchez Vázquez, no solamente por la edad, sino por esta cosa no tan politizada y creo que eso sí nos hace falta, ¿no? incluyo ahí más mi crítica a mí mismo y con los dos Bolívar y yo, muchos más de hoy, no, no tenemos, digamos, esta capacidad de tanta radicalidad como si ya tuvieran Benemi y Sánchez Vázquez por vivir en otra época no hay, participa en la lucha, etc. Claro, Sánchez Vázquez más que Benjamín, pero Benjamín también, el violín estaba en muchas cosas antes de hacerse filósofo, etc. Entonces, eso un poco creo que es algo que no hay que subestimar y creo que ahí generacionalmente Bolívar está en desventaja. Nunca luchaba como lo luchaba Sánchez Vázquez, entonces la dialéctica, eso sí me dice Pedro la dialéctica solo entiende si estás en la lucha la que no se entiende abstractamente, se entiende cuando tú mismo en la lucha estás en un día y venir, y esto nos falta, digo me falta el mío, me falta Sánchez Vázquez, a lo mejor a todos que todos. estamos sentados aquí, ¿no? y Sánchez Vázquez sí lo hizo, ¿no? y no es que con el que termina, entonces esta preferencia que tengo un poco por la postura, a veces Sánchez Vázquez no es tanto porque me cae mejor que Bolívar o ¿no? así, simplemente es otra generación, como tú bien dijiste, que en España, y España, admiro a esta parte de España, que hay una lucha antifascista descomunal, ¿no? y que se pierde, es descomunal, ¿no? y Sánchez Vázquez es parte de pero muy bien